¿Por qué soy marista? Porque con cada paso construyo mi futuro. Hoy aprendo que no existe derrota, ni victoria, sin un sacrificio. Porque el logro de uno es el logro de todos. No existen barreras que me detengan. La dedicación y esfuerzo son mis herramientas. Porque ser marista es no rendirse nunca.